La palabra el senador Arrieta. Señor presidente, está siendo una mañana muy simpática. Hablando de ciberseguridad, se habló de vida digna. Hablando de No Boicot, los productos catalanes, salvo de marca España, y quiero traer a la cama y recordar la primera poesía que les ofrecí. Nada es tan frío como el frío absoluto. Alguien pide pan y le dan hambre. Alguien pide casa y le dan calle. Alguien pide luz y le dan noche. Alguien pide calor y le dan frío. Y esto, señorías, también es marca España. No digo que es la marca de España, sino una marca de España. Pobreza energética, colas en los comedores sociales, paro, trabajo precario, abandono escolar, meses para que te atienda un especialista. ¿Este tipo de cosas ocurren? Miren, señorías. Cuando nosotros nos acostamos todas las noches de frío, que son muchas, así vestidos, tapados completamente? Cuando nosotros tenemos que dormir toda la familia junta para darnos calor, ¿cuántos de nosotros tenemos que encender una vela cuando llega la noche? Ninguno, ninguno de nosotros, señorías, miren, según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre Pobreza, Vulnerabilidad y Desigualdades Energéticas, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5,1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% solo en dos años. Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares de España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, en que un 6%, es decir, 2,6 millones de personas dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del año. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo del 2011 sobre la pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza, que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética y una posterior dictamen de 2013, decía por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética, el mismo comité manifiesta que la energía es un bien común esencial debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas. Según datos de la Cruz Roja, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombola de butano el 23%, según Eurostat, de 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. La subida de los precios de la energía en plena ola de frío es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español. La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno del Partido Popular no da respuesta real al fenómeno de la pobreza energética mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo contrario. Desde nuestro grupo planteamos acabar con la pobreza energética Consideramos que pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas desde la consideración del servicio público de ese sector. Y esto, señores, no tiene nada que ver ni con Venezuela ni con Cuba. Hablamos de que España siga el ejemplo de otros países del entorno en que las redes de distribución eléctrica son de titularidad pública, sea mediante una entidad estatal, como en Francia o Italia, o municipal estilo Alemania. Es necesario tomar medidas que no supongan una subvención del Estado a las compañías eléctricas. Medidas, señorías, que supongan que un sector estratégico como el energético esté a disposición de la mayoría social. Romper con la dinámica de las puertas giratorias, porque el sector energético es donde más visible se da este fenómeno. La subordinación de los partidos políticos a los intereses de mercado de las compañías eléctricas supone pobreza energética para cinco millones de españoles y españolas. Señorías, para acabar... Vaya terminando, señorías. Sí, señor presidente. Techo caliente, pan tierno, trabajo digno. ¿Quién no quiere esto? Usted lo desean. Ustedes lo desean. Nosotros lo deseamos. Todo el mundo lo quiere. Señorías, hace falta ganas, fuerza, ilusión. Y las prioridades sociales en los presupuestos, señorías. Es posible. Queremos hacerlo. Podemos hacerlo. Por eso, aunque se nos quede un poco corta la moción presentada por el Grupo Socialista, la apoyaremos porque es un pasito. Muchas gracias.